Contado, te he contado algo. Una vez, vez, una vez. ¿Cuál es, ¿cuál la, definición es la definición? De locura. De locura? La locura es, es hacer exactamente la misma mierda una y otra vez. Oh, y espera que algo cambie. Es de locos. La primera vez que alguien me lo dijo, creí que se estaba quedando conmigo, así que, ¡bum! Le disparé. En realidad. Vale. Tenía razón. Empecé a notarlo en todas partes, mirar a dónde mirar a todos estos capullos. En cualquier parte hacían exactamente la misma mierda. Una y otra y otra y otra y otra vez. Y pensaban, esta vez será diferente. No, no, no, no, no, venga. Esta vez será diferente. Lo siento. No me gusta cómo. Me estás mirando. Vale. ¿Tienes algún problema en la cabeza? Quieres que me estoy quedando contigo? ¿Que te miento? ¡Que te jodan! ¿Vale? ¡Que te jodan! Vale, tío. Voy a relajarme. Voy a relajarme la cuestión es... ¿Vale? La cuestión es que ya te maté. Una vez. Y yo no soy ningún puto pirado. Está bien. Todo eso ya es agua pasada. ¿Sabes cuál es el significado...? ¿Es locura? Oh, Dios.